La gente está huyendo la violencia que hay allá, está huyendo la, la situación económica y están buscando una mejor vida y están buscando también la protección, en este caso de, de los Estados Unidos. Cuando llegan a la frontera, evidentemente, lo que estamos viendo ahorita es una respuesta racista, una res, respuesta antiinmigrante por parte del presidente Trump. I mean, la, esta es la foto de América el día de hoy: es soldados defendiendo la frontera de niños migrantes. Esa es la, la realidad que estamos viviendo en la frontera.